Varias problemáticas en la calle principal de la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís Fueron denunciadas este viernes Ah, que ese señor, ese señor ahí puso eso demasiado estrecho ahí Entonces tenía que poner, era más ancho la calle allá, el de contén entonces el agua aquí se para todo aquí, ¿verdad? ¿Qué señor es? El señor es dueño de esa casa, yo no lo conozco ahí, este es Nueva York ahora mismo entonces de ahí para adelante la junta de aquí no quiere picar y se pega su calle, que falta que no tiene contenido, hasta allá abajo. Entonces esto aquí se llena todo de agua. Mira cómo está eso. Todo entero de agua. Eso es de del agua que se bota en la calle. Que cuando llueve, sube a ese nivel de agua. Que dura dos días ¿sí? Lo viene por agua picando y no más. Y ya no lo puede hacer ¿sí? ¿Qué tiempo tiene eso? Eso va a tener casi 21 años, ¿sí? por ese tiempo. Desde pusieron la cloaca aquí, mira, la cloaca acá está tapada ahí. Todo es agua cuando llueve, coge la plata y te llena todo eso. Aquí nadie viene a enseñar por eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.